Hola, soy Manolo Lama y conmigo está Paco González. Bienvenidos a este emocionante partido internacional. Hoy estamos todos con España, que tendrá delante a los suizos. Vamos a vivir un interesante duelo internacional entre dos selecciones, que saldrán Paco a portada. Dos plantillas que reúnen lo mejorcito de cada país y que saltarán al terreno de juego dispuestas a luchar para dar una alegría a su gente. El técnico apuesta por estos jugadores para su alineación titular. Lo digo entero. Quepa Rizabalaga. Uf, qué buena. En la portería. Sergio Ramos intimidando en defensa con Íñigo Martínez. Sergio Busquets junto a Rodri por delante de la defensa. La pareja atacante intentará marcar los goles de su equipo. Mira, Paco, un chiste que me contaron el otro día, que seguro que te gusta. ¿Sabes cuál es el colmo de un futbolista? Pues sí, Paco. ¡Que le salga el niño pelota! No está mal. Por encima de tu nivel habitual, Manolo. Pero ya sabes, dosifícalo si no quieres que la audiencia caiga en picado. Suiza juega al inicio de la alineación que ven en pantalla. Estoy temblando, pero temblando por lo que estoy viendo, Paco. 5-3-2 con dos carrileros bien abiertos. ...que me imagino se sumarán al ataque... ...sí, para jugar a la contra, Manolo... ...los carrileros tienen una gran responsabilidad... ...en realidad esto es un ejemplo del miedo... ...que tiene el entrenador al rival... ...España se encarga de poner el balón... ...desde el centro del campo... ...el pase no le sale como esperaba... ...jugada que lleva peligro... ...despeja en el centro... ...Shaka... ...Brelen voló... ...excelente, pasa el espacio... La presión en ataque ha funcionado. Serran Torre. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Han marcado, han marcado por pesado. Paco, qué manera de presionar. Han sometido al rival a una presión asfixiante y gracias a eso han conseguido robar y marcar. Ha tirado boca a boca Jarro, Paco. Cualquier cosa que no hubiera sido gol, no hubiera sido un pecado. Pecado mortal, Marolo. No sé en qué pensaba la defensa para dejarle de tirar desde ahí. El partido se reanuda con España por delante en el marcador. Toda la banda libre para el balear Asensio. Qué peligro tienen cuando enganchan el balón y avanza con él en los pies. Que se anden con cuidado. No corran más que hay fuera de juego. Paquito, de verdad, que esto no lo debe analizar un becario, un chaval que tenemos en la banda y que empieza hoy. Sí, se queja el atacante y le hace el gestito de las gafas en línea, Manolo, pero cuando vea la repetición va a tener que reconocer que ha arrancado demasiado. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Siga así, fenómeno. Pierden el cuero. Intercepta justo a tiempo. Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? A ver ese balón a la espalda en la zaga. Allá va con ganas de comercial. ¡Mi madre, qué ocasión! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Qué golazo! No sé cuántas veces podré disfrutar de esta repetición pero seguro que un montón Qué gozada ver lo bien que empalma ese centro Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. Nadie le corta el paso en ese costado. Pase peligroso. Se ha quedado solo y atención que puede centrar. Al final nada de nada. Cuidadito peligro. Parecía gol pero ahí estaba Sommer. Bien sacado. Despeja en el centro para curarse en salud. Bellerín. Qué gran defensa. Un auténtico ladrón de guante blanco. Se abren las opciones para la contra. Lo intenta por el costado. Ojito con ese pase. Sakiri. Sepa no consigue retenerla. Shakiri. Rodríguez. El balón cambia de dueño. Se ha oído el silbato. El juego, por tanto, se detiene. El balón blandito llega hasta las manos del meta. Cambio de roles, ahora toca defender. ¡Qué gran visión de juego! ¡Qué paleta ha suelto ese balón! El pase no le sale como esperaba. Pase a la zona de peligro. Ojito que la puede colgar. Cuelgan la bola al área pero lo despejan. Xhaka, Akanji, Elbeldi, Shakiri, o en balón a la zona de peligro, en bolo, vaya tiro tan horroroso. ¡Y pierden el balón! ¡Ese avance puede ser peligroso! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Canales! ¡Belenín! ¡Asensio! ¡Mete un balón en la zona de peligro!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 en saque cuadra al área tiene mucho terreno libre por delante Íñigo Martínez balón perdido ahora lo tiene el equipo rival seferovi Pierden el cuero. Shaka. Pase peligroso. Balón al área a ver a quién le llega. Buena parada para alejar el peligro y tranquilizar la situación. Buen pase buscando la espalda defensiva. Se detiene la jugada cuando el árbitro pita fuera de juego. Para que luego diga Manolo, que ser juez de línea no es una profesión de riesgo. Vaya, ataque acaba de cortar. Bien anulado, por cierto. Entendido, gracias. Y ahora Sergio Ramos. Pondrán el balón en juego desde la banda. En campo contrario... Y se va otro fuera de banda. Y ahora Sergio Ramos. Busqued con el balón. Asensio. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Seferovi prelemboló. el árbitro aplica la ley de la ventaja para Suiza pase que se adentra con mucho peligro le pegó horrible y se va muy desviado por arriba del marco tarjeta amarilla, el árbitro decidió molestarle por la falta anterior cuando todos pensábamos que el jugador se iba a salir con la suya Emboló Seferovi. El árbitro dice que Ramos ha cometido falta. Cartulina amarilla, Paco. Bueno, Sergio Ramos está acostumbrado a jugar con una amarilla, Manolo. Espero que no vea la segunda. Metió la pierna y parece que hubo contacto, Paco. Si sí, Manolo, el árbitro no se ha equivocado. Primero se llevó al jugador. Nadie se esperaba un chute desde ahí Una falta muy emocionante, Paco La tensión se mantuvo hasta el final Bueno, no la ha pegado mal Pero es que no tenía mucho margen de error Shakiri Seferobi Se lleva el balón con peligro Pasa la... la jugada puede estar ahí pero por Dios, amigo mío, estaba solo delante del portero, ¿cómo ha podido fallar eso? Porque ha tirado más de ganas que de sangre fría, Manolo. Sacó la pierna y se llevó al rival, Paco. Sí, es muy claro, Manolo, nada que reprochar a la decisión arbitral. Busqué Ferran Torres. Asensio. Abre el campo sobre la banda. Demasiado largo balón para el rival. Este tío no tiene que ir a una óptica. Vaya vista. Tiene espacio para centrar. Ojito con ese pase. Mete un balón en la zona de peligro. El balón, blandito, llega hasta las manos del meta. Cambio de roles, ahora toca defender. De ese pase al hueco puede hacer daño. ¡En bola! Falló, creo que ha sido un resbalón. ¿eh? No me extrañaría porque el campo está muy mojado. ¿Te acuerdas, Paco, cuando éramos niños, llovía y qué pasaba? porque pues se montaban unos charcos tremendos y que no había manera de jugar. Ahora los campos modernos, Paco. No, no, no tienen esos problemas. Hombre, Manolo, si no cae el diluvio, lo normal es... Buena visión por parte de Saca. ¡En bola! La tiene para ponerse a uno. Lo ha detenido. ¡Qué buena palabra! Y que lo digas, Manolo, era una jugada clarísima. Que alguien me lo explique. Primero el portero se va por Uvas y luego el delantero la pifia. ¡Vaya espectáculo! Tremendo. Seguro que esta jugada acabará en todos los zappings. Shakiri Otro pase perfecto, Iván. Se acaba el peligro con ese despeje. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. El balón se pierde por la banda. Sacará la selección española. Pero bueno, este equipo aquí ha venido solo a defenderse. Regatea el defensa. Bellerín. Se marcha rozando el poste. Abre el balón a banda, Seferovi. El balón se va por la línea de banda. Rodríguez. Pase peligroso. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Marca el colegiado penalti a favor de los suizos. Está claro que es penalti y suerte tiene de seguir en el campo. Claro que sí, el árbitro no ha considerado oportuno sacarle la roja y era de expulsión. A comida se lanzó por la pelota, pero con demasiadas ganas. El árbitro no tenía otra opción. Learning. Ruled, yet, yet! <conosco> gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. No desaprovecha la oportunidad y la pena máxima va por adentro. Como cabía esperar, ha marcado el penalti. En estos casos lo peor que puedes hacer es ponerte nervioso, pero a él no le ha pasado. Rodrigo, Canales con el cuero, Belenín, ahí está acercándose a la puerta contraria, Aparece el guardameta para salvar la situación. Manolo era una jugada excelente. si había conseguido ir en solitario y solo le quedaba el portero. Saca el córner y... El cancerbero mete los puños. Íñigo Martínez. Rodrigo. Canales. Atención que vuelva a controlar. Está en una posición que puede ser muy peligrosa. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. ¡Oh! Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. ...se renuda el juego con 3-1 en el marcador... ...el balón cambia de equipo... ...Brel en voló... Shakiri ...en bola. ...la torre de control, atención, peligro... ...objeto volador no identificado... ...puede impactar... Shakiri. Ojito que le cortan el pas y pueden contragolpear. Ahí vemos el despeje del portero. El despechuta, sí señor. Así también las paro yo, Paquito. Shaka. Shakiri. Shakiri que bien filtró con intención! ¡Pase con mucho peligro! ¡Y gol! ¡Laza! Paco, si consigue un gol más, lo empatan. ¡Ojito que los daban por muerto. Ha sido una de las mejores acciones del encuentro, Paco. Menudo centro, Paco. Este jugador sabe lo que se hace, está clarísimo. Y su compañero no lo ha desaprovechado, Manolo. ¡Qué manera de darle la pelota! ¡Eso iba! dirigido, Un centro preciso que remata de cabeza al fondo de la red sin dar opciones al portero. El resultado marca ahora un 3-2 en el electrónico. ¡Patrick! ¡Patrick! ¡Patrick! ¡Patrick! ¡Patrick! Gaya ha visto bien a su compañero. gol, gol, gol, gol, gol. gol, gol! Pues con este gol, la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. No han tardado en responder al gol que acaban de encajar. Bueno, bueno, bueno, ¿y de qué forma lo han hecho? El electrónico indica un resultado de 4-2 y sacan de centro. ¿Cuánto más se va a ampliar, Ruiz? Mira, se van a añadir 5 minutos más de juego. No sé qué te parece, Manolo, pero pueden pasar muchísimas cosas en ese tiempo. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Ferran Torres! Excelente pase al espacio Parado del guardameta Se le ve con ganas de marcar de nuevo Corner bien sacado El portero mete los puños como si fuera un boceador El pase no le sale como esperaba Sensacional Busquet. Sommer no se hace con el esférico, cuidado. Hay que pegarle un poquito mejor, monstruo. Se va muy arriba y así es imposible. Ferran Torres, Shakiri, Seferoví, Balón perdido, ahora lo tiene el equipo rival. Shaka. Deja atrás a los defensas. Imperdonable lo que acaba de fallar el colega en solitario delante del portero. Ha querido fanjarlo todo con un chupinazo imparable, pero se ha olvidado de que tenía que ser entre los tres palos. Canales con el cuero. La primera parte ha concluido y ambas selecciones pueden tomarse un pequeño respiro. Y lo necesitan, Manolo, y se lo merecen. Aunque sea un amistoso, los jugadores no se están reservando nada. Están haciendo un partido muy, muy bueno, Paco. Sí, Manolo, la defensa tiembla en cuanto le ve aparecer. La engancha con un talento increíble desde donde le venga. Y se lanza por la portería con un hambre de gol bestial. La presión en ataque ha funcionado. ¡Ferran Torres! segundo tiempo con saque para Suiza. Pase a la zona de peligro. Ha conseguido tocar el balón pero no apoderarse de él. Ferran Torres. Rodrigo.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 ...y pierden el balón... ...recupera la pelota, la jugada ha sido muy corta... ...Prelen voló... ...se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla... ...no vale, no vale, fuera de juego...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 Sin duda, en uno de los momentos claves del partido. ¡Cómo la pone desde la izquierda González! ¡Qué pedazo de crack! El centro genial y el remate estupendo, Malolo Los dos muy bien. Le pega con el pie ante la mirada. de la defensa arriba! Poco han podido hacer para impedir ese remate tras un centro fantástico. ¡Qué barbaridad! No se cansan de marcar. Esto es un partido de fútbol y lo demás son milongas. Me gusta cómo pone el cuerpo entre el defensa y el balón. ¡Ferran Torres! ¡Shar! ¡Brelen voló! ¡Atención que el pase robado! Llega el balón, pero no puede controlarlo. Ahí está acercándose a la puerta contraria. Madre de mi vida, que no es la de Quepa. ¡Qué parada ha he hecho a Rizabalaga! Será saque de puerta. Chaca. El pase es interceptado. Ahí puede haber una oportunidad. Ha sorteado los defensa. Mamma mía, menudo ocasión ha desperdiciado. Creía que iba a meterla, la le tiembla el pulso en el peor momento. Chaca. O en balón a la zona de peligro... ...chuta con peligro... ...ha fallado el disparo... ...es una pena para los suyos... ...habrían empatado el encuentro... Hoy en nada que vuelven a perder el cuero... ...pase con mucho peligro... ...mete un balón en la zona de peligro... ...va desviado... Marram Torres. Le arrebató el cuero. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. El equipo suizo avanza metros... con la pelota buscando el gol. Pierden el cuero. Rodríguez. ¿Cómo esconde la pelota? No corran más, que hay fuera de juego. Asensio. Rodri. La presión. Asensio. Se ha interpuesto la trayectoria del balón. Nada de nada, córner otra vez, increíble. Córner bien sacado, la intenta sacar pero sigue el peligro. La intención era buena pero, pero no lo logró. Saltó con todas las ganas pero no pudo controlarlo. Venga ya. El balón que se ha llevado es de auténtico acra. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Intenta el centro, pero no ha inquietado a la defensa. Su empeño tiene recompensa. Shakiri. Pase peligroso. Pase que se adentra en bola. Despeja el balón. Van a reanudar el juego desde la banda en buena posición. Shaka. Pase a la zona de peligro. Sale por la línea de fondo. Saque de meta. Shaka. Seferovic. Ojito con ese pase. ¡Qué bien la arrebata el balón! ¡Ojito que le corta en el pase y puede contra golpear! Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. ¡Seferovic! ¡Cambio táctico, Ruiz! Bueno, van perdiendo y alguna ficha tiene que mover. No puede dejar todo igual. Ya veremos si le sale bien. ¡Gracias, Antoñito! Y pierden el balón Me gusta ese balón en profundidad Envía hacia adelante para despejar Canales con el cuero Sergio Busquets Mete un balón en la zona de peligro ¡Y gol! ¡Ojo! Y con este tanto subo tri Y es para quitarse el sombrero Vaya partido, tres veces grande, tres veces héroe, triplete por todo lo alto. Yo me quito el sombrero ante este tío tres veces y las que haga falta. El balón está a rodar de nuevo. Aquí llueven goles y ya me estoy quedando ronco. ¿Qué más puede pasar? Shakiri. El pase es interceptado. Gaya. ¡Excelente pase al espacio! Así es como se busca el hueco a la espalda. Y le señalan fuera de juego. Estaba bien colocado y pudo verlo sin problema. Buenísimo trabajo, felicidades. Se merece un aplauso porque esta jugada podía haber sido determinante. Gracias Antonio, tomamos nota y seguimos con la narración. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. ¡Qué gran visión de juego! ¡O en balón a la zona de peligro! El partido se reanuda con un saque de banda a favor de España. ¡Gallá! Shakiri Rodríguez Menuda autopista en esa banda Ha entrado con autoridad Pero con limpieza el balón es para él Es fuera de juego Antonio Ram Torres. Shaka. Pase con mucho peligro. Shakiri. Se ha lanzado el solitario de momento. Está imparable. Y el portero la para. ¡Qué peligroso despacho. Qué bien ha aunque no sea la tónica últimamente. La verdad es que no, Manolo. Y atención, vamos con otro corner. Corner bien sacado. El portero acaba imponiendo su ley. El balón cambia de dueño. Shakiri. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. Suiza se lanza el ataque para intentar cazar. Algún golito. No solo de fútbol bonito, vivo el equipo, hay que marcar. Se ha colado. Fallo garrafal del jugador solamente el guardameta. No se puede hacer peor. Vaya proyectil que ha intentado colocar. Con un poco de sutileza le hubiera ido mejor. ...cambio táctico puro y duro... ...pues fíjate, puede ser el detonante de la remontada... ...o eso espera el entrado... ...gracias por la información, oh. Antoñito... ...otro mal pase y unos cuantos... ...madre mía... ...balón fácil para el cáncer, Vero... ...cuánto nos queda para que concluya el encuentro... ...tan solo quedan 15, 15 minutos para el final... ...un cuarto de hora... ...para disfrutar del fútbol y... ...probablemente... ...de los jugadores de refresco que querrán reivindicarse. Recibido Antonio. Pase que se adentra con mucho peligro. ¡Madre mía la que ha liado! El guardameta se hace con la bola. No sé cuántos panes han fallado hoy. ¡No duda ahí! Y revienta la madera, un tiro animalesco. Impresionante, qué pena que no haya entrado. Belenín, pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Puede crear problemas y sigue avanzando. El pase que puede salir de sus botas. El defensa se ha estirado a la perfección y ha logrado hacerse con el cuero. Se lo está poniendo complicado. En mi pueblo, eso es de tarjeta. El futbolista suizo ve la cartulina amarilla por esa entrada. Malas noticias para su equipo, Manolo. Ahora jugará condicionado por esa tarjeta. Paco Mira se lanzó por la pelota, pero con demasiadas ganas. El contacto parece claro y la falta es dura. Parece que el colegiado acertó, ¿eh? Balón dividido tras esa entrada. Canji. ¿Cuánto queda para que termine el partido, Antonito? Ya solo quedan 10 minutos de partido sin contar el tiempo añadido. A ver qué nos deparan los últimos pases de este encuentro. Gracias, Antonio. Pues que regalo la posesión. Canji. Saca de banda suiza. El Beldi. Vemos la bandera del juego de línea que indica Orsae. Rodrigo, el pase es interceptado, ese pase ha salido por la línea lateral, Íñigo Martínez, Ferran Torres, puede seguir avanzando. ¡Ojito lo que ha liado el portero! ¡Cómo le marquen la que se va a liar! ¡Asensio! ¡Rodrigo! ¡Qué buena esa entrada! ¡Se hace con el balón! Busquet. Entra con decisión y le quita el esférico. Aunque no lo controla. ¡Nadie le cierra esa banda! ¡Puede centrar! ¡Buen despeje! ¡Pase peligroso! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Qué pareja suelto ese balón! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡Buena acción evitando el peligro! Ferrán Torres. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. Madre mía, no sé cuántos panes han fallado hoy. El Beldi. Estaban buscando su ocasión con calma, pero terminan perdiendo el cuero. Buen pase buscando la espalda defensiva.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 ...el equipo suizo avanza metros... ...con la pelota buscando el gol... ...corta el pase y puede haber contraataque... ...falta a favor del equipo de Suiza... ...cuidado que parece que la va a tirar directa... ...pero si estás como a 10 kilómetros al de Cántaro. ...Ferran Torres... ...puede avanzar sin problemas... El árbitro no pita nada. La entrada ha sido correcta. Shakiri. Buen balón a la zona de peligro. Pase que se adentra con mucho peligro. Ferran Torres. Excelente. Pasa el espacio. ¡Pase a la zona de peligro! ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡A la madera! Envía hacia adelante para despejar. Y el portero acaba atajando la pelota después de haberla sacado casi bajo los palos. Y ahora lo de siempre. Unos aún están blancos del susto y otros están que se tiran de los pelos. Busque. Otro mal pase y van unos cuantos Suiza se lanza al ataque para intentar cazar Algún golito Tiene la pelota, va a rematar, y. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol Se lo otro golito para empatar Va a ser un final emocionante, pero el tiempo vuela No les queda mucho tiempo, pero este tanto abre la puerta a la esperanza, Paco El empate está ahí Manolo, seguro que no pierde ni un segundo Y lo intentan inmediatamente Y han marcado... Al final hemos tenido una victoria muy ajustada, Paco. Para ser un amistoso, el partido ha sido muy reñido. Sí, un partido muy disputado. Ambas selecciones han buscado el triunfo de verdad, sin reservarse.